que está en el tapete y obligatorio el tema político de la transición ya de eh, el, el gobierno saliente de, y el presidente saliente Danilo Medina con el presidente electo entrante eh, Luis Abinader y sobre los ministerios y los ministerios que que ya deberían estarse perfilando cuáles serán los incumbentes como el caso de salud pública como el caso de del de ministerio de educación y el, el mismo de Hacienda, que tiene que ver con la parte económica. Correcto. Sí. Muy bien. Se han creado tres comisiones, yo sé que ustedes lo han comentado, que se ha puesto de acuerdo, por supuesto, el, el presidente Medina, con su equipo, más el presidente del presidente entrante, electo, eh, Luis Abinader Entonces, hay tres comisiones que están trabajando ya toda la logística, el protocolo de rigor. Hay un protocolo para todo eso, para las entregas. La primera dama también ha dicho, la vicepresidenta de la República, mejor dicho, la vicepresidenta sí. también ha dicho que se va a reunir con la vice entrante para hacer lo propio. Así que es un, un espacio y un ambiente de rigor que hay que hacerlo y ojalá que no salgan las noticias, que no escuchemos nueva vez, que en tal gobernación o en tal institución borraron discos duros, que no hay información, que no dejaron registro. ¿Lo wow. recuerdan ustedes? ¿Lo recuerdan? Eh, eso Yo, eh, eh, yo, decía, yo no, no, no lo recuerdo sí, yo, decía, yo decía, a Veloz, sí, sí, yo decía a Veloz Que eh, en, en, los dos, en las dos transiciones Que el PLD ha tenido que entregar Entiéndase la de Leonel Fernández En el año 2000 con Hipólito Y esta han sido las menos traumáticas Porque hay transiciones eh, Entre gobiernos Que han sido totalmente traumáticas Aparte de lo que dice Raquel de eso mismo que en el ministerio que se llevan hasta los bombillos hasta los bombillos hasta los mismos candidatos el limpio dejan. sí pero creo que creo creo esta esta transición comenzó con el pie derecho lo comentaba con veloz y creo sí. y creo que no va a ser el caso porque eh, ya eh, con este tema de las redes imagínate tú que un ministerio eh, que comiencen que llevarse a llevarse hasta, hasta los pisos se hasta no los pisos en muchas ocasiones eso. o sea creo que no creo que no eh, y sería muy muy bajo eh, de los ministros sí. porque atención los ministros se lo he estado diciendo ustedes son los capitán de su ministerio para que no digan ah no que eso fue el encargado no usted tiene que ahora ya mismo desde ya comenzar a hacer un levantamiento en en, en su ministerio y en toda su dependencia si la hay tanto eh, dentro y fuera del país, en el caso de turismo y en el caso del consulado, usted tiene que comenzar a hacer un levantamiento y un reporte, porque usted tiene que entregar, no sí, como sí, le entregaron y no como le entregaron a usted, lo dije ayer, los ministros tienen que entregar mejor que como le entregaron, porque este gobierno sí, se, dio, se dio todos los bombones que este gobierno había cambiado y había mejorado el país. Entonces, esos ministerios no pueden entregarlo. Eh, quebrado y de que, que, que con, con te di oro ¿eh? Roberto, tienen en contra el tiempo solo, so, por la sí. eh, especial coyuntura por la pandemia, que solo tienen un mes para organizarse y entregar pero sabían que iba a ocurrir desde que fueron pospuestas las elecciones para ahora, para julio, entonces normalmente tienen desde mayo hasta agosto para entregar, ahora en menos tiempo. Pero de todos modos, confiamos en que ese proceso debe ser de forma natural, libre, así organizada, un protocolo de rigor tradicional, sin que haya ningún eh, cito, sentimiento de dolor en ese proceso. No lo creo que, que sea necesario. Y eso demuestra madurez política, madurez institucional. Entonces, confiamos que así sea. No, eso pero déjame si importante. te hago, Raquel. Dejé un momentito. Esto no ha que en estos porque, de una forma u otra, iba a haber un cambio de gobierno, de, de presidente. Sí, sí, sí por eso cada yo presidente lo dije, llevaba, Porque cada presidente llevaba. O sea, que, que, que los que lo, que lo ministerios debían de estar ya con toda su cosita clara. Claro. Porque no es verdad que si Gonzalo hubiese ganado, no iba a haber cambio en muchos ministerios. ¿Entiendes? claro que sí. Entonces que, es, que, es, que, no, le, que no hay rigor. excusas miren eh, quiero aprovechar la gente que ya que se está conectando a través de facebook a Damaris Hilario saludos Damaris gracias por estar en sintonía miren eh, Raquel eh, veloz, vamos a un cortecito porque ya está con nosotros el, el licenciado Nicolás Hidalgo quien es el el diputado electo por el PRM y vamos a conversar con él eh, algunos tópicos de la experiencia sí, ¿sí? De estas elecciones y por primera vez eh, eh, que eh, eh, ha tenido la, la oportunidad de ser electo por el pueblo eh, para un cargo eh, de congresional. Entonces, vamos a hablar Primer, con Primera él, candidatura de él, ¿verdad? Eh, para diputados, sí. Creo para diputados. Sí. Sí, sí, sí, sí. Él, no, él no, no, no se había lanzado para una candidatura a este nivel. Y hay que hablar con él sobre su experiencia, ¿no? Y, y, y ya sí. sobre las cosas que tiene planificadas, que de hecho en algunas preguntas que se le hizo aquí mismo en el debate, eh, respondió y fue uno de los diputados que mejor eh, eh, conectó con, con el público televidente porque así recibimos el feedback. Así que vamos al cortecito, señor director, luego del corte ya en nuestra segunda hora eh, vamos a estar con el licenciado Nicolás Hidalgo, quien es el <coughs> candidato a diputado electo por el PRM para los próximos cuatro años en el Congreso Nacional. Pausa. Regresamos. Mari, ¿qué temperatura? Dios mío. Oye, no es comer? Yo tengo la manos.